¿Cuál sería el beneficio de usar generics? Bueno, uno que es que maximiza la reutilización de código, ¿sí? Bien, ustedes también podrían decirme, bueno, pero yo podría tener esta clase que se llama lista, sin parámetros genéricos y que todo sea, por ejemplo, de tipo object. Que también es válido y el comportamiento sería el mismo, ¿sí? Finalmente, agrego, elimino y devuelvo un object, o sea, cualquier tipo de data. Pero, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, puedo declarar esta lista que va a ser de short. Yo declaro esta lista que va a ser eh, de short, que no es más genérica. invoco el método add, que eso yo, le paso un short, no sé, el 1. Y después quiero un método, no sé, remove. Vamos a crear un método remove. También recibe el elemento que quiero eliminar. Eh, perdón, no es más que es option. Entonces yo agrego un short y cuando quiero eliminar, remove, y le paso, no sé, cualquier cosa, una string. Esto no va a funcionar, ¿sí? Porque yo tengo un array de object y agregué un, un tipo de dato y estoy queriendo eliminar otro tipo de dato, ¿sí? Entonces, una bueno, de las ventajas de usar generics, es que eh, nos ahorra, nos marca algunos errores en tiempo de compilación. ¿sí? Si esta clase fuese genérica, eh, vamos a volver al ejemplo. Esto va a ser T, esto va a ser T y esto va a ser T. Cuando yo quiera eh, acá borrar una string, me va a decir que no, que no se puede convertir string a short, que este método espera recibir un short. Bueno, porque yo esta clase la de, declaré para que trabaje con short. ¿sí? Entonces, una de las ventajas de Generics es que nos permite trabajar de manera segura, ¿sí? con el mismo tipo de datos dentro de toda la instancia de ese objeto. Eh, y bueno, nos avisa que, que va a pasar esto, ¿sí? nos alerta de este posible error en tiempo de compilación, antes de que ejecutemos. Si fuese de object y mi código no está eh, preparado para trabajar con distintos tipos de datos, yo genero un array de... De short, agrego un, un array de object, le agrego números, intento borrar un, un string. ¿sí? Si el código no está preparado para hacer eso, va a fallar. Bueno, entonces dijimos que maximiza la reutilización del código porque es una clase que tiene una funcionalidad independiente de los tipos de datos, que hace la misma tarea con varios tipos de datos cuenta con seguridad de tipo, si ¿sí? toda la instancia de esa clase va a trabajar con el mismo o los mismos tipos de datos, entonces previene posibles errores en ejecución, pero ustedes también podrían decirme bueno, pero si yo este método eh, remove, qué sé yo qué es, recibe object porque la clase no es genérica, no me interesa que sea genérica, voy a trabajar con object, podría de alguna manera validar Qué tiene cargado ese array, entonces fijarme si lo que, me, lo que recibí como parámetro es del mismo tipo, eh, podrían decirme eso, que hagan ser un algoritmo o algo, para validar eso y eh, nada, mantener la funcionalidad de la clase. Pero hay un problemita más que tiene eh, trabajar de esta manera no genérica, y que es un problema que también tienen las colecciones no genéricas, y por eso, no solo por la seguridad de tipo, sino por una cuestión de performance, se recomienda usar las, eh, las genéricas. Ustedes saben que los tipos valor, los value type, se guardan en el segmento de memoria stack, y los reference type se guardan en el segmento de memoria heap. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿no? Ahora, los datos que son de tipo object, ¿En qué segmento de memoria se guarda? ¿En el stack o en el heap? Esta variable O, ¿en dónde se guardó? Depende, dice. ¿De qué está guardando? Depende de qué está guardando. Lo va a guardar en el stack, pero si es por referencia, ahí sí lo guarda en el heap. Bueno. Eh, no, siempre se guardan en el heap, ¿sí? Este 12, que es un value type, yo lo asigno a esta variable o y se va a guardar en el heap. Por eso, entonces, hay un proceso que acá hay un dibujito al respecto, que es el boxing y el unboxing. Cuando nosotros pasamos de un value type a un reference type... Eso es lo mismo que acabo de hacer, ¿sí? Guardar un, un entero en un, en un object. Eh, ese proceso de pasar del de, de stack al, a, al heap se llama boxing. Y el proceso inverso de pasar de, del heap al stack se llama unboxing. ¿Sí? El boxing es implícito y el unboxing es explícito, por ejemplo int i eh, tengo que castear a entero esta variable o sí. entonces acá tengo el boxing que pasé de un value type a un reference y de un reference a un eh, a un value type este proceso es sumamente costoso sí. eh, no solo hay que pasar de un de un un segmento de memoria al otro, sino que acá hay que validar que verdaderamente este el valor que está almacenado en O eh, sea un, esté dentro del rango admitido de entero. Por ejemplo, eh, podría trabajar con un número mucho más grande y pretender pasarlo a un short. ¿Sí? Pero no, no va a funcionar, obvio. Pero el, el runtime tiene que hacer ese proceso, pasar de un lado al otro del stack al y además hacer una validación. Entonces eso es sumamente costoso y lo ahorramos usando un genérico y especificándole con qué tipo de dato va a trabajar eh, al momento de instanciar el objeto.